Me dijo que no somos bisexuales, le contesté sobre, sobre todo. todo. Que en este mundo sobran sus normales, le contesté sobre todo. todo, todo. Que el hombre viene de los animales, le contesté sobre todo. todo, todo. Me puso la garganta los puñales, le... y no dije ni mu. Me dijo que le hablará por señales, le contesté. Solo tú, tú. Que con violencia se aprende modales, le contesté. Solo tú, tú. Amenazó con contarme sus males y le pedí que me clavara los puñales. Y le pedí que me clavara los puñales. Eh, eh. Y le pedí que me clavara los puñales. Eh, eh. Y, le clavara los puñales. Eh, eh. y le pedí que le clavara los puñales. Eh. Sobre todo tú. ¡Guau! Wow. Thank <laughs> you.